Cuando comienza un nuevo año normalmente se van unas expectativas, no olvidemos que el año antepasado por para el 5 de enero fue cuando Maduro cerró el parlamento donde se iba a posesionar Juan Guaidó cuando las elecciones que no lo dejaron participar, que metieron a la maldita sea Luis Parra y luego el 5 de enero del año pasado del 2021 eh, cogieron y, y montaron la actual asamblea nacional con todos los, los fraudes habidos y por haber y entonces dice uno año nuevo vida nueva supuestamente aunque esta vez parece que el tiro le salió por la culata no olvidemos que la expectativa que había por estos días eran las elecciones en barinas porque si bien sabemos el 21 de noviembre las ganó Superlano, la gobernación de Barinas. Cuando ellos vieron que el margen fue tan pequeño, inmediatamente salió el Tribunal de Justicia, el TSJ, el, el adepto a, a Maduro, y dijo: Él no podía participar porque estaba inhabilitado, o sea, no aceptaron la derrota, entonces volvieron y convocaron a nuevas elecciones. ¿A quién colocaron? Se jugaron la carta. Era jugar a Reaza. Supuestamente para ellos, Arreaza hizo un buen papel en la Cancillería. Él lo que hizo fue saltar de un lado al otro, tapando las estupideces y las barbaries que han hecho a lo largo de todos estos años. Y ellos piensan que a la gente se le ha olvidado. Entonces, la carta fundamental para ellos era Reaza, en el cual decía: Arreaza barre con todo. Es más, ya cercana a las elecciones, comenzaron y se fueron todos los ministros. Todos los alcaldes, todos los que son los que están en este momento activos y electos en todo el, el marco de Venezuela y fueron allí a apoyarlo y a decir aquí está la revolución en pleno, todos somos uno solo, el pueblo y nosotros todos uno solo y le salió el tiro por la culata. Prueba de ello y la catástrofe más grande de todo es que primero pierde por un margen bastante amplio y segundo haciendo digamos un contenido, un porcentaje de votaciones realmente lo único que logró en votaciones después de que el, el chavismo logró a tener una... Aceptabilidad del 65% Esta vez a duras penas Llegó al 20% O sea que aparte de ser una histórica derrota Para el régimen de Maduro en Barinas Con solo el 20% De adeptos Esto es lo único que demuestra es la catástrofe Interna y la realidad externa Así ellos salgan por televisión Vociferando Como hace Diosdado Caballo En su programa con el mazo dando Aquí somos unos berracos así esto Bla bla bla bla porque por ahí no se escucha, quién sabe dónde estará Dios dado, debe estar por ahí ocupado pero no se ha manifestado ¿Por qué? Porque le salió el tiro por la culata Luego de ganar las elecciones el opositor Sergio Garrido en el estado de Barinas, Que desde 1998 era gobernado simultáneamente por los familiares directos del quien fue presidente de Venezuela Desde 1999 hasta el 2013 Hugo Chávez. Y este se convirtió, porque no olviden, o sea, Chávez coge la gobernación de ese estado y sucesivamente lo van reemplazando familiares. Pero ahorita Sergio Garrido se convirtió en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y que reafirmó su voluntad de cambio. De esa manera Sergio Garrido arrebató al régimen de Maduro la gobernación del estado de Barinas. Cuna de Hugo Chávez al ganar las elecciones regionales del pasado domingo. Esto es interesante, pero esto es de analizarlo y ponerle cacumen, porque aquí se puede estar pensando en que lo que está sosteniendo al régimen de Maduro son un par de pilares que están muy pero muy débiles. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. No se les olvide hacernos sus comentarios porque gracias a esos comentarios nosotros seguimos acá otro año más dando lata a Andolora, pero ante todo hablando con la verdad. Después de que tocó repetir por orden del Tribunal Supremo, la cual responde a los intereses de la dictadura de Maduro, este anuló los resultados de los comicios del pasado 21 de noviembre en los que ya el antichavismo había vencido por un estrecho margen, pero había vencido. O sea, el régimen había perdido. Pero ellos, vuelvo y digo, no aceptaron, entonces se volvió a tomar eh, cartas en el asunto. Jorge Arreaza, candidato del régimen, de lo que ellos esperaban, pues era... era como la salvación, la solución, porque era la cara amable en ese momento, entre comillas, para mostrar. Pero después de esa derrota, pues se escribió en su cuenta de Twitter, obviamente no salieron como pretendían salir en televisión, ¡GANAMOS! Sino escribió en su cuenta de Twitter, antes de que el Consejo Nacional Electoral, imagínense cuánta era la ventaja que antes de que dieran el dato oficial, de que dieran todos los resultados, se dirigió a Reaza por Twitter diciendo, Varinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSV Indica que no hemos logrado el objetivo O sea, les cuesta decir perdimos No, no hemos logrado nuestro objetivo Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios, causa curiosidad cuando dice seguiremos protegiendo, lo que está haciendo aquí el pueblo es protegiéndose precisamente ellos, pero según ellos siguen protegiendo al pueblo, ante cualquier duda el CNE despejó cualquier incógnita al ratificar el holgado triunfo de Garrido con un 55,36% de los votos a su favor Frente al 41% que obtuvo a Reaza. estamos hablando de que le cogió más del 14% de los votos, mientras el resto de sufragios se lo repartieron en los opositores minoritarios que estaban participando. Después de que el pasado 21 de noviembre el aspirante opositor Freddy Superlano ganó por un margen inferior del 1% al candidato oficialista de entonces, quien buscaba la reelección Argenis Chávez, hermano del difunto presidente Hugo Chávez, fue cuando el Supremo alegó que el antichavista se presentó en la contienda pese a ser inhabilitado. Vuelvo y digo, cuando ellos se tratan de jugar cochino, ellos se valen a las que sea, pero aquí... Vuelvo y digo, le salió como dice, ¿cómo se paran las garzas? Así. Ahora, si recordamos, después de que el Supremo diera la orden de repetición de los comicios, Superlano, cuando se vio anulado, anunció que su esposa sería la candidata a reemplazarlo, Aurora Silva. Pero... El alto tribunal también anunció su inhabilitación porque sabía que él venía con mucha fuerza. A la vez la esposa iba a participar de lo mismo. La inhabilitan a ella, pero no contentos con ellos, también inhabilitan la segunda opción de, después de Superlano, que era Julio César Reyes. Por lo que finalmente fue escogido Garrido, quien había resultado elegido como concejal en las elecciones locales. O sea, les tocó coger... No digo, no quiero menospreciar, escoger uno de los, de, los, de los que menos de pronto tenía posibilidades, porque los que tenían posibilidades ellos los inhabilitaron. ¿Ustedes se imaginan donde hubiera sido el mismo Superlano que repita las elecciones o Aurora Silva o Julio César Reyes? Mejor dicho, le ganan 80-20 a Reaza. El bloque antichavista en Barinas celebraba. Una anticipada victoria a finales de la tarde, que se intensificó luego de que Arreaza reconociera la derrota, según pudo constatar el equipo F en el lugar. La consigna de los opositores a grito entero era... Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo A la vez que entonaban el himno nacional y el himno del estado de Varinas Superlano en una rueda de prensa dijo Hemos cometido errores, aceptamos que hemos cometido errores Hemos tenido altos y altibajos Pero Varinas hoy le da un ejemplo al mundo sobre cómo nos podemos recuperar Cómo podemos ponernos de pie y hacerlo en unidad Y esto es una muy buena reflexión porque esto cabe para que la gente piense que si lo hicieron en Barinas, en el Estado de Barinas, así mismo lo pueden hacer en todo Venezuela, siempre y cuando se unan. Garrido, por su parte, dijo, quiero comenzar agradeciendo primero a estas instituciones que demostraron hoy paz, tranquilidad, como son las Fuerzas Armadas Nacionales, que se portaron a la altura institucionalmente, también el Consejo Nacional Electoral, a la Junta Electoral Regional, que de igual manera se portaron institucionalmente. O sea, aquí no hubo agresiones, no hubo Moro, La cosa funcionó muy bien. Momentos en el que el gobernador electo celebraba la victoria, el comando de la campaña opositora se fue llenando de seguidores que llegaron a felicitarlo por su triunfo, igual que lo hacían decenas de ciudadanos que festejaron desde sus vehículos con toques de bocina y como constató, F. Las instituciones del estado venezolano pusieron mayor atención a barinas semanas previas a la repetición de las elecciones. Ojo, mírenlo hasta dónde se valió Arreaza y el régimen, ¿no? Semanas previas a la repetición de las elecciones enviaron camiones cargados de combustible, un bien preciado a la región, donde se pueden pasar hasta dos días para repostar y vehículos transportando agua. O sea, al. Ya cercano a las elecciones comenzaron a repartir que buena gasolina, que buena agua, no se fue la luz, mucho, todo perfecto. Pero vuelvo y digo, el tiro le salió por la culata. De de forma desesperada, tratando de ganar a cualquier precio, llegó a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernadores de otras regiones del país, ministros y directores de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Pero al parecer esto no fue suficiente para que el chavismo mantuviera el estado de Varinas Recordado siempre como la cuna del, del fallecido presidente Hugo Chávez que ratificó por segunda vez en poco más de un mes Que Venezuela quiere un cambio Quiere borrón y cuenta nueva y que Para afuera basura, mucha basura, mucha plaga Esto es un buen inicio para los que no quieren más regímenes sobre todo en este momento en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.